Hola, bueno, volvemos a estar nuevamente con ustedes en 5 minutos de Noxis. Hoy vamos a hablar lo que es la ley de atracción. Antes de nada que es importante que sepan que la ley de atracción es una ley natural, igual que todas las demás leyes del universo. Eso significa que funciona siempre, para todos, sin errores y sin excepciones, aunque no seas consciente de ello. De hecho, ahora mismo la ley de atracción está funcionando para ti y para todos igual lo que lo hacen las leyes físicas, la ley de gravedad, la ley de entropía, etc. Y lo más importante, todas esas leyes conviven en armonía, y por lo tanto, nunca puede pasar una por encima de otra porque todas son iguales de importantes. ¿Pero qué es la ley de atracción exactamente? La ley de atracción es la ley mediante lo que uno atrae a su vida, o sea, a todo aquello que le dedica su atención que le pone su energía tanto sea bueno o malo. Básicamente, la ley de atracción crea una realidad a partir de tus pensamientos, palabras, emociones y acciones más frecuentes. Eso significa que uno atrae a su vida exactamente todo aquello en lo que más te enfoca. Una persona puede atraer buenas condiciones en su vida dependiendo de nuestros pensamientos a través de nuestra mente. Necesitamos comprender la parte más profunda de esta ley de atracción. Dice un filósofo, don Emanuel Kant, que el exterior es el reflejo de nuestro interior. Debemos comprender que según nuestro estado interior podemos cambiar circunstancias externas, o sea, llegar a modificar nuestra vida. Debemos, ¿Cómo realizamos un cambio interior? Pues viendo la posibilidad de cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. De esta manera es necesario de comprender que no solamente se puede realizar un cambio de nuestra vida manejando nuestros pensamientos, nuestra mente, sino que es también importante conocernos a nosotros mismos observando nuestras emociones, nuestros instintos y nuestra forma de actuar en la vida. En resumen, tenemos que entender que dentro de nuestro interior se mueven un sinnúmero de aspectos negativos, traumas, vicios, fobias, miedos, etc. etc. Y si queremos atraer a nuestra vida aspectos positivos, buenas personas o circunstancias propicias para grandes logros, armonía, paz, es necesario lograr que a través de esa forma de pensar, sentir y actuar se exprese en nosotros todos los valores positivos, amor, paz, armonía, caridad, comprensión y de esa manera actuará esa ley de atracción, atrayendo a nuestras vidas buenas personas, buenos propicios para mejorar nuestra calidad de vida a través del cambio que producimos sobre nosotros mismos. Todo en la creación es energía, ya de eso lo hablamos anteriormente. Pero no solamente son energías mentales, tenemos que comprender que nuestro cuerpo se desenvuelve otras energías. Bueno, eh, volvemos nuevamente con ustedes en otro sin, momento de 5 minutos de Gnosis. Y para mayor información, les recomendamos realizar los cursos teóricos prácticos de Gnosis en cualquiera de nuestras sedes en el país. Hasta pronto.